Modo Sport, mucho cuidado, agárrate fuerte. Porque la floración es muy bestia, no es una 125, hacerla como una 600. Es genial. Bestia, genial. ¿vale? Genial. ¿Vale? ¿Y el embrague? <risa> no, no, no. no lo echarás en falta. No hombre, ya me lo imagino. Yo llevo toda la vida en moto de combustión. He corrido motoros, supermotor, he hecho mucha velocidad. Nosotros que la verdad es que lo hemos cogido por sobre todo por curiosidad, porque todo el mundo habla tan bien de las eléctricas que dicen... ¿eh? Ya, ya, ya, por eso queremos empezar poco a poco. Adelante como los de Alicante ¿Qué? Tengo los manos de su y no me entras en coño. Venga, súbete Hostia, que es un sonido más raro No ruido, coño Buah la posición es súper cómoda No, y para conducirla, eh Qué bueno Bueno, de frenos anda bien Solo se el ruidicillo ahí de, del motor eléctrico Qué bueno ¡Hostia, esta es la pequeña, ¿verdad? ¿no? guau ¡Cero ese, ¡Cómo mola! Esto es una moto que yo la definiría como... Todo el corazón, ¿eh? Cuando le metes aquí al potenciómetro del, del gas... ¡Oh! <ríe> ¡La puta! Si está por igual que Dulcinea. Y es la pequeña. ¿En serio? ¡Qué bueno! Oye, cómo mola, ¿eh? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Hostia, eso de no tener embrague es un puntazo. ¡No se cala esta moto! Hay que ser educado. Pues me tengo que comer mis palabras. ¡Cómo molan las eléctricas! La verdad es que este producto de cero es fantástico para moverte por ciudad ¡Esto es una maravilla! ¡Esto es una maravilla! Bueno, las sensaciones de esta Pseudo 225 en eléctrica son una maravilla. La verdad es que como moto de ciudad, de urbanita, 100%. Y luego si te sales por ahí a dar una vueltecilla con los colegas, a más de uno te lo fundes. <risa> ¿Y eso que es en la moto pequeña? Qué risa, tío. Qué risa. Esto es brutal. Esto es brutal. Hostia, se me va la mano buscar el embrague, eh. ¿Eh? ¡No se cala! <ríe> Hostia, qué miedo. Sin embrague, sin cambio. Es como el futuro. Me siento como en la película de Tron. Impresionante. Cero. Buen producto. ¿Lo recomiendo? Sí. Sin duda. A ver, la vueltecilla que hemos hecho ahora hemos pasado de 100% de batería al 96%. Bueno. La verdad es que bien. Vamos con el modo sport, ¿eh? Ya que la probamos, no vamos a probarla con el modo eco. Bueno. Como moto, como segunda moto para moverme para ir al trabajo. Esto es un acierto. manejabilidad bien es una moto pequeñita tampoco pesa mucho y en las rotondas pues se defiende muy bien y mirad la aceleración es, es un peo ponerse a... es un visto no visto ponerse a 100 km por hora con esta moto como no tiene marcha le metes y te lo da todo es que esta moto es todo corazón ¿Tiene el espíritu de las motos? Sí. Aunque sea eléctrica, tiene el espíritu de moto. Gracias al señor que va adelante, que nos deja un poquito de darle un poquito de vidilla. De darle voltios. Quiero esta moto. Otra cosa es el precio. Pues bueno, vamos todavía al 95%, ¿eh? Llevamos un ratillo dándole. No está mal, ¿eh? En modo por y ¿eh? fundiendo... Sí, sí, vuelvo a decirlo, me siento como en una película de Tron. Me ha molado mucho esta vueltecica, eh. Me ha molado mucho. Bueno, Buah, alucinante. Yo la primera vez que me estoy alucinado. ¿Si esto corre como la CBR que tenemos? Esto se puede llevar con el carnet de coche, pero me dijo, la equivalencia es una 500. No, no, es que acelerando lo, lo noto, ¿eh? Lo noto una pasada cómo corre. Acelerando es una bestialidad. Es de 0 a 100 ya. <risa> バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ